Eh, venimos a Álava, a, a, a las candidaturas, eh, a las expectativas, digamos, en los pueblos, en las diferentes zonas, en el propio territorio. Lo primero, ¿van a presentar más candidaturas que nunca? Creo. Así eh, es. Las últimas en Río Jalavesa, Moreda, Lanciego, eh, El Ciego, eh, ¿cómo, ¿cómo están en respecto a los lugares en los que se van a presentar en los que antes no estaban? ¿No van a tener más presencia? Pues mira, minuto de resultado, por decirte de alguna sí. manera. <ríe> eh, sí, vamos a presentar alrededor de 40, seguramente más de 40 candidaturas en los pueblos. Además, en zonas bueno pues como Río Jalavesa, Añana, en zonas que, bueno, pues con un eh, potencial de crecimiento muy alto para buscar el Ría Bildu, pues sí, efectivamente, en Lanciego nos presentamos por primera vez, en Moreda, en el ciego y bueno pues vamos a superar entonces eh, vamos a superar el número de candidaturas de la legislatura anterior y desde luego sí que planteamos bueno pues somos optimistas vamos a crecer sin ninguna duda ¿sí? uh -huh. y qué expectativas tienen yo creo que no hemos tocado techo, vamos para arriba. Uh -huh. eh, somos eh, humildes, pero desde luego creo que vamos a conseguir los mejores resultados de Oscar Rebildú en Árabe de la historia, uh -huh. sin ninguna duda. ¿Se van a eh, o van a traer posibilidades en algunos ayuntamientos importantes? Eh, por ejemplo, Vitoria, obviamente, pero, pero también en, en otros, en Aurain en el audio. Eh... Cuénteme. Sí, bueno, pues salimos a disputar pues los eh, ayuntamientos más importantes del territorio. Efectivamente salimos a disputar más de la mitad de los ayuntamientos de, de Araba más importantes. Gastéis, por supuesto, Laudio, Amurrio, Agurain. Bueno, pues eh, salimos a esa y mm. además con, con perspectivas buenas y con, eh, con oportunidad de hacerlo además. ¿Cree que, va a dar, que van a dar la campanada en alguno de estos sitios? Va a haber sorpresas, segurísimo. ¿En ¿Sí? alguno? Eh, en varios. <risa> en varios. <risa> y el